3 minutes jump rope Hoy vamos a aprender cómo pasar la cuerda detrás de la espalda. Esta es la técnica más practicada dentro de las habilidades de manos, y esta técnica causa la mejor reacción entre personas que no saben sobresaltar la cuerda. A pesar de ser una técnica de nivel intermedio, se ve tan difícil como una técnica avanzada. Aprovecha tus habilidades cuando ya la tengas. Una mano permanece al frente y la otra atrás. La mano de atrás agarra la manija detrás del cuerpo para pasar la cuerda. Después de pasar la cuerda, la mano de atrás la suelta hacia el frente. Practica el frente del espejo para ajustar la altura de las manos. La mano que está al frente es más importante que la mano que está atrás. La mano que domina va hacia el lado, como si fuera un limpia para brisas. Es importante sentir la cuerda cuando se practica la técnica de manos. Practica con un movimiento suave y luego un movimiento más rápido cuando ya te hayas acostumbrado. Una vez hayas dominado pasar la cuerda detrás de la espalda, intenta levantando tus piernas. Así se pasa la cuerda detrás de la espalda. Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos. Gracias.